Miren, ayer fue un día eh, bastante importante para la República Dominicana, 27 de febrero, fecha en la cual un grupo de patriotas encabezados por eh, Matías Ramón Mella y Francisco de Rosario Sánchez, en ese momento Duarte estaba fuera del país, pero eh, fue quien inicia el proceso, un proceso que venía produciéndose y que estalló. Mi visión de la historia es que estalló el 16 de enero con el manifiesto del 16 de enero, que luego se convierte prácticamente en la primera constitución, la constitución de San Cristóbal. Eh, para esa fecha, la constitución dominicana manda que el presidente de la República dé un discurso frente a la Asamblea Nacional, es decir, las dos cámaras reunidas. tanto el Senado como la Cámara de Diputados, de rendición de cuentas a la nación. Ayer ocurrió ese evento. El presidente Danilo Medina se dirigió al país ante la Asamblea Nacional en el cumplimiento constitucional de la rendición de cuentas ante las cámaras legislativas y ante el país, por supuesto. En su alocución, el mandatario expuso sus mayores logros ante los temas de seguridad, ciudadanía, economía, salud, pobreza, desigualdad, turismo, entre otros. Tocó todos los temas, pero lo hizo, hizo un recuento de los ocho años de su gobierno y planteó cuestiones que ya se ha, ya habían pasado, que era historia pasada, era agua pasada, como el caso del de pro, el programa este de contra el analfabetismo, que que ella aprende contigo. Que fracasó. Eh, bueno, ¿en qué, tú, qué, qué ciudad de este país se, se ha podido declarar libre de analfabetismo? Bueno, eh, es decir, eh, él, él lo. Él dice a mí me, que, da, me dio pena. Dice que lo redujo en un porcentaje. Eh, yo pienso que. Por no, lo menos no, no se atrevió a decir que estábamos fuera de la Alfa Exacto, exacto. exacto. Decir, Pero bueno, vamos a ver qué mira, ustedes opinan del presidente. ¿Qué le faltó al presidente? ¿Qué no dijo? ¿Qué dijo de más? Mira, Ese, lo dijo, para mí dijo. Eso que tú acabas de mencionar lo dijo de más. Como dijo de más de la circunvalación de San Francisco de Macorís como tantas obras que fueron encontradas en el momento cuando él recibe el gobierno en una economía saneada, estable, y tres veces menos la deuda, tres veces menos la deuda, se le entregó con un dólar 38, y desde que se encaramó ahí no ha pasado del 47 al 53. Me gustó eso de se encaramó. Es decir, que más bien la coyuntura... Lo, lo, lo, lo penco pasa eso. Mira, la coyuntura de ayer y de hoy, es que estamos librándonos, o empieza el proceso de librarnos, como dijo Leonel Fernández, de la, del constante asedio a una reforma a la Constitución. Por lo menos ya vamos cerrando ese ciclo de ese agitamiento de permanecer en el poder y se está despidiendo. Es lo mejor que ha pasado. Ahora bien. Pero mira, tú tocaste un tema que yo, yo quiero abrir sí. un paréntesis con el perdón tuyo. Yo pienso que nosotros debemos, Francis, y la experiencia del gobierno de Danilo, no, bueno, también pasó con, con Leonel Fernández, pero menos con Leonel y más con Danilo, tratar de establecer mecanismos más seguros de contrapeso con, los, con, con las autor entre, entre autoridades. ¡Wow! Es el mejor momento para evaluar. ¿Tú ¿Cuál ha sido qué? la suerte de la, del valor constitucional de tener el contrapeso y, la, y sobre todo el artículo 4 de, la, que, que de la división de los poderes? Para que la gente entienda que es que yo me a refiero Aplatánalo. Lo que yo quiero decir es que la Fue constitu... que me diste como una herramienta. Te di en el clavo. Sí, sí correcto. Bien. Y, me, y me emocioné un poco. Es, es como que es evitar que un solo partido en el gobierno pueda accesar a todos los poderes del Estado. Y, y lo tenga bajo sus yugos. Entonces, el sistema de contrapeso debe de, de, de trabajar. De volverse a recuperar. Exactamente. ¿Por qué? Porque no es posible. ¿No? Pasan sí. estas cosas. Desde el 2006 a la fecha. Tiene control. Mira. Pero en, una, en un abismo, cuando tú haces de 2006 hasta la fecha, es lógico que tú puedas eh, y, y, eh, interconectar tus propósitos políticos y de rechazo a los gobiernos del PLD. Y la historia refleja que ha tenido mayor desempeño los gobiernos de, del PLD, no obstante a mis críticas a, la, a los actuales, frente a los del PRD. Eso, al 2006, eran dos años de lucha, de una crisis que encontró el PLD de Leónel Fernández. hablando del control del Congreso. Bueno, pero el control del Congreso. Del 2006 a la fecha. Ahora, eh. yo te bunco. Eso lo dice la historia. Sí, si no es así, el tú 2000, lo borra. Pero el 2006 a la fecha, ¿quién ¿verdad? malusó el poder, <risa> teniéndolo el poder? ¿Cómo se usó? Se usó para hacer lo que se ha hecho ahora. Se usó para avasallar y, y decidir mi Congreso no fulvio porque había un respeto de lo que hablaba es que yo no Nos, dije eso. nosotros nosotros vimos cómo se transformó que la separación de los poderes ya era un poder en uno como dice carolina sí. La propia yo siempre tomo y le pongo el ejemplo que carolina en una explicación que yo hacía dije pero ven acá yo estoy viendo que lo que tenemos es en vez de una separación de los poderes lo que tenemos es un poder de tres en uno Claro el poder Entonces, ejecutivo Entonces yo pude ver Para concluir mi opinión, ¿cuánto le faltó al presidente tener honestidad y no utilizar un discurso para decir que se hizo donde no hubo y donde no ha hecho bueno, y donde no ha podido lograr? En el análisis que yo he podido estudiar, referente a este discurso, que por cierto fue bastante largo. Wow, lo dos horas, dos horas y media. Dos horas y pico, sí. Vuelve el cliché de los pobres que salen de la pobreza, vuelve también eh, a presentarme el país de las maravillas, donde se expresa que es el cuarto país con menos índice de delincuencia de las Américas. Y, y ojalá que alguien llame si, si, si estamos bien en delincuencia, verdad en seguridad ciudadana, si estamos bien. Para no pecar de incrédulo entonces, eh, veo una gran disparidad de la realidad a, a lo que quieren expresarnos. Veo dos mundos, el de ellos, un mundo vivible, bonito y un mundo real que se está viviendo y se está protestando en la plaza. Veo, ese, veo esa falta de, de entendimiento con lo que es la parte del pueblo que todavía en su grandeza en su opulencia, en su poder, no han podido interpretar al pueblo, no han podido escucharlo. Y una de las cosas más grandes de los gobernantes sabios es saber escuchar a su pueblo. Y eso es lo que he visto, una ausencia de capacidad de nuestros gobernantes de poder escuchar la situación real que está viviendo el pueblo. Y otra cosa importante, vi mucha ingratitud ¿Por qué? Sí. Porque ni siquiera en el discurso se mencionó la grandeza de nuestros jóvenes defendiendo nuestra patria, nuestro país. Ni siquiera se mencionó también la grandeza de nuestros dominicanos y dominicanas fuera de nuestro territorio nacional, que gracias a ellos, con esa remesa que envían, es posible y es vivible aquí, aquí. La economía dominicana en las condiciones económicas que estamos viviendo, gracias a la remesa de los dominicanos. Y ni siquiera dijo ayer un y, y ni siquiera por vergüenza, ni siquiera por respeto se mencionó. Vamos a bueno, escuchar vamos, una llamada bien. y luego volvamos. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Yo lo que creo es que nuestro presidente vive en la luna. Porque cada <risa> no, día. Él no, aquí porque yo lo casero sí. <risa> pero que no tiene que, que comparar con otro país, es lo que tiene que tratar de enfrentarlo eh, para que uno pueda vivir en paz, uno ha hecho su propio cárcel para poder vivir y ni siquiera si uno se encuentra seguro, siquiera dentro de su casa, pasen un buen día y gracias Gracias a ti, muchísimas gracias, gracias, gracias Carolina querida. Sí, mira eh, escuchamos al presidente hablar de cantidades, muchas aulas construidas muchos hospitales en construcción muchos que están en proceso de renovación, es de pero, Macorín, pero, eh, Sí, entregase. pero entonces uh -huh. eh, hablar de cantidades y no Mira, hablar de, la de la resultados, de rendimiento, hablar de cantidades uh -huh. y no hablar de rendimiento, de que ciertamente la se ha generación. beneficiado o cómo se ha mejora, mejorado tanto el sistema educativo. Ok, hemos hecho miles de aulas, pero cómo estamos en las evaluaciones a nivel internacional cuando se hacen las mismas. Tenemos eh, muchas construcciones de hospitales, pero ha mejorado la calidad eh, en, en la salud pública en nuestro país. Tú tienes que pagar un seguro médico costosísimo porque la gente no siente esa seguridad y esa garantía de ir a un centro hospitalario. Déjame darte Entonces, los datos que lo tengo aquí, que dijo el Líder en la región en crecimiento, 5.1. Crecimiento por sector, la construcción, crece el que más creció, 10.5%. Inflación controlada. La acumulada 3.66, inflación promedio en los 7 años 2.65, un país en crecimiento. El PIB en dólares en el 2019 estaba en 88 mil millones, millones de pesos, en el 2012 60.739 millones de dólares, 889.986 empleos creados, 127.141 empleos por año. La pobreza en eh, sí. mínimos históricos, en el 2012, 39.7%, en el 2019, 20.6%. La pobreza. La pobreza. Increíble. Increíble. Permíteme terminar. Cuando eso clase. tú das el dato de los 8 sí. millones... Se supone que recibió un gobierno en el 12 con unos 400 y tanto o 600 y tantos, apenas ha subido 300 mil empleos. Entonces, él habla de, de todas esas creaciones, pero tú no tienes los resultados para decir, tengo calidad en la educación, tengo calidad en, la, en el sistema de salud. Ciertamente tenemos esos niveles de seguridad que dice el presidente Medina. Tú puedes salir a cualquier hora de la calle con un teléfono, con una cartera sin ese temor de que te vayan a Como asaltar. Como dice la muchacha, yo estoy cansada de ponerme el teléfono adentro de los panties. Y, y tenemos eh, otro, otros elementos que, claro, que hay que evaluar. Ahora, el presidente, no ese, en esos datos amados prendas, que tú das, el presidente no habló del crecimiento de la deuda pública, de eso él no habla, Ajá. ¿verdad? No habla la deuda, de... La deuda no, se aumenta de, al doble. De, de, de, de eso, eso, al eso no está pasando en República Dominicana, en el pre, en el país que vive el presidente Medina eso no está aconteciendo. Otra de, los, de, los, de las cosas que faltaron, que entiendo yo, importantísima del momento, tú de alguna forma lo dijiste cuando hablaba de la ingratitud, pero esa manifestación de inconformidad de la gente, de un sistema político que ha sido encaminado desde los gobiernos del PLD y no referirse mínimamente a lo que sucedió en ese en los mismos momentos en el que él se hablaba le hablaba al pueblo y que todo ese pueblo al que él se le, supuestamente se le dirige está manifestándose en un centro importantísimo de la junta de la junta él se refirió a que parca. había que investigar sí, y, sí, y a sí, esclarecer claro. todo lo demás otra de las cosas que no vimos eh, hablar de... En se el... me pareció ese pedido que hizo de que se aclare hasta las últimas consecuencias, lo mismo que dijo cuando Brex. Otro, ahí es que voy también, otro de los temas, tenemos el los tema resultados de, de la transparencia, de la corrupción... Nadie o sea, hay que recordar, Dios mío, y solamente hay que ver los vídeos del presidente Medina antes de ser presidente, cómo este señor hablaba en el ámbito de la transparencia, del manejo de los recursos, del comportamiento de los funcionarios. Y hoy tenemos a un presidente apático. Hasta poner y, rumor voy a votar. Sí, a un, un presidente apático, indiferente a estos temas importantísimos. Cuando tú tienes crecimiento de esos niveles que te dice él, a, a través de sus presentaciones estadísticas y comparativas a nivel internacional, Tú puedes tener un crecimiento de un 10%, pero cuando tú no tienes una distribución equitativa de ese crecimiento, de esos recursos, cuando no hay igualdad, no vale que crezca, señor presidente. No importa porque solo se está yendo a un grupito pero, de la sociedad. Carolina, también hay, tenemos que ser equilibrados y, y ciertamente a, el, a, el gobierno ha tenido luces. Por ejemplo, el tema del transporte ha sido en la capital usted tiene dos sistemas de transporte público masivo que la gente prefiera eh, usar su vehículo y meterse primero en los túneles creando eh, tapones, eso es un problema pero, de conciencia ciudadana, no, no, pero hay, hay metro ¿Eh? Hay un metro. Pero hay un metro que, ta que se amplió y también hay un teleférico. Tenemos si usted muchas, lo quiere carreteras, usar, ¿a ¿Eh? Tenemos muchas carreteras. ¿A qué no, costo? Tenemos muchas carreteras. ¿A qué bendito costo? Yo no estoy discutiendo Ay, el tema de la no, corrupción alrededor de las obras públicas. Sí. Pero sí hay que decir Entonces, que, por ejemplo, el aumento de las aulas, cantidad de aulas, lo que hay que tener es vigilancia. Y ser responsable cuando un ingeniero bandido te hace un, una escuela que a los seis meses ya está liquidada. Entonces está no, no, está, el, no está teniendo resultados es, positivos, tiene sí, una deficiencia. Está bien, tiene deficiencia. Pero lo que te quiero decir es que se han hecho las guarderías infantiles, las aulas, eh, la, el transporte público. Pero la calidad de la educación, las, las carreteras, carreteras los peajes sombra, amados, que amamos acá, que sí, tú ganas porque te hagan cosa, una carretera Samaná, cuando hay miles de millones sí. que se le están dando a empresas privadas. Es que Indiquemos las luces del gobierno mira, también. Pues mira, no todo es funda. Se implementó se implementó <risa> el sistema de ahí. seguridad vial y yo la creo, <coughs> el sistema de seguridad vial, ah, yo la creo gracias, algo importante. Muchas gracias. Y que, la cual yo no puedo ser mezquino y no reconocerlo. Y usted porque, se para en la carretera, aunque si, sea orinar, y vienen ellos y a, a, a, a, preguntarte a preguntar si te, qué te, está, te pasa. Si te está pasando algo, pero también lo ha utilizado llamando. Y me han dado buena También. asistencia También, ¿verdad? Y nunca he sentido que se me quiera cobrar nada No, no, no, no. no, no Es no, decir se te insinúan si quieres No, no, no Eso no. muchacho, hay que reconocer Esa parte yo creo que el gobierno puede decir que, sí, señores, que ha hecho eso Señores, bien. con lo que ha pasado aquí con la deuda Y la cantidad, cómo se ha vendido el presente y el futuro Las generaciones pronto vamos a sentir eso y vamos a ver eso Lamentablemente Lo que se ha hecho aquí eso nunca se había hecho. Más de 23 mil millones de dólares un presidente en ocho años en asunto de deuda. Eso, eso nunca se había hecho. Los resultados los vamos a ver pronto, pronto, pronto. Lamentablemente. Tengo miedo cuando entre otro gobierno. Bueno.